Hello my pupilos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas So how is your new year going? Mine is so good and with a lot of energy to make new lessons Remember that, I upload videos every week so don't forget to subscribe to my channel So what's the topic for today? In this video we will talk about the special irregular verbs And what do I mean with special? This is something you won't find in the RAE or in any textbook I call it this way Because these kind of verbs don't fit with any of the 12 groups of irregular verbs we have seen in my previous videos. By the way, if you haven't seen those videos, you could watch them on the link up there. Remember that we have seen 6 from the 12 groups so far. So, these especially irregular verbs are those which we'll have to learn by heart and there's nothing else we can do. Believe me, I'm sorry. And since there are many special irregular verbs, I will make two videos about it. I don't want you guys to get dizzy yet, so we will just learn the conjugations of the present symbol of indicative mode for now. Then, as usual, I will make a couple of examples so you can practice what we learned today, and in the meantime, we'll learn some new vocabulary. Dicho esto, ¡empecemos! So, in this video, we will learn seven of the special irregular verbs. As I said before, We will just learn the present simple of the indicative mode. You will see that this preparal time is not so difficult to understand. More difficult are the conjugations of the past simple. Poner. To put. Yo pongo. Tú pones. Él pone. Nosotros ponemos. Vosotros ponéis. Ellos ponen. Ver, to see. Yo veo. Tú ves. Él ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Ellos ven. Querer, to want. Yo quiero. Tú quieres. Él quiere. Nosotros queremos. Vosotros queremos queréis ellos quieren poder to can or to be able to yo puedo tú puedes él puede nosotros podemos vosotros podéis ellos pueden hacer to do yo hago Haces. Él hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Ellos hacen. Seguir. To follow. Yo sigo. Tú sigues. Él sigue. Nosotros seguimos. Vosotros seguís. Ellos siguen. Ir. To go. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos van. Now it's time to put in practice the conjugations we have to learned today with some examples. Anton quiere pasear todo el día. Anton quiere pasear todo el día. Antón puede ladrar y aullar. Antón puede ladrar y aullar. Puedes aprender español. Solo tienes que estudiar. Puedes aprender español. Solo tienes que estudiar. Ustedes me siguen en Facebook. Ustedes me siguen en Facebook. Sigo en Instagram a mis artistas favoritos. No se olviden de seguirme. Sigo en Instagram a mis artistas favoritos. No se olviden de seguirme. Mi mejor amigo y yo vemos cosmos todos los domingos. Mi mejor amigo y yo vemos cosmos todos los domingos. Los adivinos ven el futuro. Al menos eso dicen. Los adivinos ven el futuro. Al menos eso dicen. Cuando respetas las leyes de tránsito, haces la diferencia. Cuando respetas las leyes de tránsito, haces la diferencia. Juan y Claudia ponen los zapatos en el ropero. Juan y Claudia ponen los zapatos en el ropero. Voy a la playa todos los veranos. Voy a la playa todos los veranos. Mis pupilos siempre hacen la tarea. Así aprenden mis pupilos siempre hacen la tarea así aprenden y bueno mis queridos pupilos ¿qué seguro que quieres pasear ¡Ay, este muchacho eso es todo por hoy y si have any question opinion or recommendation please go ahead and put your comments below and if you like this video thumb up and subscribe soy Sebas y hasta la próxima y ahora sí me voy a pasear a este muchacho es un pesado